you <laughs> El bolso, donde me tocoso Tengo los chitoso por eso es toso Vos están tan quietosos Los mandamos al foso Esto es un one one es mentiroso Devolver debo de ver El bolso, donde me tocoso Tengo los chitoso Por eso es toso por eso que es quietoso Vos están tan quietosos mandamos al foso, esto es me lo paso por el Humberto Suazo Se bañan le lleno a Michael Jackson De tiempo de los tazos Estoy dando clases con la tiza con un par hasta la misa Tengo negra el alma y negra la camisa Negro el bolso y lo Paco revisa Negra el alma y negra la camisa Marco y sin acá somos asa Marco sin acá somos asa. Asa, asa asa, Marco y sin acá somos asa Marco sin acá somos asa Yo puro fufu una de fafa hey, Tenemos el trip una garrafa Somos mafiosos como la fifa Tú cantas muy fifi Marco pon 3808 en notafa Devolver el bolso Que yo la haga a ti. Bueno, vamos. no, no digo mentir. la amo. Mientras ella me dice, te amo. La morí la reseteamos. Le dan ataque de ira. Me ve acá hasta la costilla. Y me placa del cojón. me como el huesillo, trayole como el mote. Ya vamos a tener un bote. No hacemos la hueá al lote. Pero sacamos Ahora duermo como guay, me la lleve pa' manta chigüena sí, Yo soy paleteao, Me voy nunca me correteao, lo tengo estaba decretado. Volver el bolso, No me toco. solo los shitoso, ahora soy quietoso Ahora soy que todos tan que todos andan quietoso, mal foso Esto es El eso, es mentiroso mentiroso, Juan es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso ya, volver el bolso, Yo que vendí gramos ella quiere un kilo lo honramos, hace tiempo que agarramos, hace tiempo que agarramos, marco, marco, como una marco, Ahí. marco,